Saludos a todos y todas, nos encontramos en la comunidad piedra abusada de la ciudad de Juanadía. Estamos celebrando una Feria de Salud y servicio en esta temporada navideña. Por eso vemos por ahí que tenemos varios instrumentos y las compañías que nos acompañan están regalando también panderetas, instrumentos, disfrutando de esta época navideña, pero a la misma vez trayéndole a todas las personas los servicios de las agencias de gobierno y las agencias de salud están vacunando, están vacunando para la influenza y para la, el, el booster del COVID. Así que siempre es importante mantener esta comunicación con nuestra gente, con nuestra ciudadanía. Así que los invitaremos para la próxima.